¡Hola! Ya estamos en vivo y en directo. ¿Cómo están hispanohablantes? Bienvenidos a este nuevo video en Español Real. Si es la primera vez que nos conocemos o que me ves, que me escuchas, mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. En este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español a pasar de ese estado eh, pasivo de comprensión a un estado más activo de expresión. Si es tu caso, bienvenido, bienvenida, en este sitio vas a apoderarte de la lengua española. Bien, en el video de hoy voy a explicarte la diferencia entre ir e irse. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos verbos? Estos dos verbos ah, que son muy usados Así que el objetivo de este video es explicarte el significado de cada uno de los verbos Presentarte algunos ejemplos Y eh, como lo acabo de decir, que entiendas cuál es la diferencia entre ellos Esta pregunta me ha llegado eh, de muchas personas desde hace buen tiempo en realidad desde el año pasado muchas personas me han escrito en privado o por las redes sociales eh, pidiéndome explicar la diferencia entre ir e irse así que he decidido realizar este video para poder ayudarte a entender estos dos verbos eh, escribe debajo si tienes problemas dificultades con estos dos verbos o si te confundes, déjame saber debajo y también cuéntame de qué parte del mundo me estás viendo. Bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestra lección de hoy en español real. Bueno, eh, la diferencia entre ir e irse radica en la perspectiva, es decir, es cuestión de perspectiva. Ambos verbos eh, se relacionan o se refieren a un movimiento es importante que entiendas esto ir e irse quieren decir lo mismo en este sentido es decir desplazarse moverse están eh, asociados al movimiento al desplazamiento de un punto hacia otro así que esta es digamos la similitud entre ambos y justamente eh, gracias a esta similitud Es que te confundes Incluso los hispanohablantes eh, nativos Muchas veces cometemos el error de utilizar ir o irse O de conjugar ir eh, e irse De manera eh, no muy precisa, digamos Así que pierde cuidado No eres la única persona que se confunde O que no entiende bien estos verbos Bueno, ambos son verbos ambos se relacionan al movimiento ahora, como te acabo de indicar la perspectiva es la cuestión de la diferencia de ambos verbos por ejemplo, el verbo eh, ir vamos a comenzar en primer lugar con el verbo ir el verbo ir nos indica desplazamiento hacia algún punto el verbo ir nos indica que nos estamos moviendo hacia algún punto y hacia eh, un punto diferente en, de donde nos encontramos por ejemplo aquí tengo anotado algunos ejemplos eh, voy a Sevilla, voy a Buenos Aires, María va a Lima Pedro va a Montevideo yo voy a Sevilla quiere decir que desde el punto en donde nos encontramos vamos hacia algún otro punto algún punto así que este es el significado real y el sentido del verbo ir en estos casos tienes que emplear el verbo ir por otra parte, eh, el verbo irse se utiliza eh, cuando se pone énfasis en el hecho de que abandonamos el lugar o en el hecho de que abandonamos algún lugar, algún lugar en el que nos encontramos en ese momento. Por ejemplo, Pedro se va de la casa de sus padres, yo me voy, no me esperen a cenar eh, me voy a clase así que eh, en estos casos que se refieren a que la persona abandona un lugar se utiliza irse, esta es la diferencia entre ambos ir es simplemente un desplazamiento hacia un punto Mientras que irse se refiere a abandonar un lugar, el lugar en el que nos encontramos en ese momento. Puede ser la casa, puede ser la oficina, el trabajo, eh, la escuela, etcétera. Y se conjuga de ese modo, ¿no? Pedro se va, yo me voy, tú te vas, etcétera y eh, otra cosa que quisiera señalarte es que el verbo ir eh, en el verbo ir no se tiene esta noción de abandono es decir cuando queremos enfatizar que estamos dejando un lugar que lo estamos abandonando por alguna razón, por algún motivo tenemos que emplear el verbo irse así que el verbo ir no contempla no, eh, ...no tiene la noción del abandono. Es por ello que al inicio te mencioné... Eh, ...que la diferencia radica en la perspectiva... ...y esta perspectiva tiene que ver con el abandono... ...de algún lugar. Bueno, hispanohablante, espero que esté eh, muy claro. Otra manera de poder diferenciar estos dos verbos... ...es cuando utilizamos, eh, por ejemplo, esta construcción... ...que es la siguiente... Eh, cuando el lugar está sobreentendido por ejemplo necesitamos vino para la cena de hoy yo puedo responder yo voy o voy yo en esta construcción se sobreentiende el lugar si bien es cierto no eh, preciso hacia dónde me dirijo como en el caso anterior voy hacia Sevilla o voy a Sevilla en este caso cuando el lugar está sobreentendido y no se trata de un abandono pues también se emplea el verbo ir así que ten esto eh, en, tu, en tu mente, en tu cabeza ya que este tipo de construcción o en este tipo de situaciones tienes que emplear el verbo ir por ejemplo eh, necesitamos pan para el desayuno, necesitamos aceite, para cocinar, se necesita algo, entonces las personas podemos decir, eh, María va, o yo voy, o voy yo. En estos casos se sobreentiende hacia dónde vamos, puede ser el supermercado, puede ser algún negocio, alguna tienda, así que en estos casos, en donde el lugar no se menciona, pero se sobreentiende, usamos ir bueno hispanohablante espero que te haya quedado muy claro, espero que hayas podido entender la diferencia entre ambos verbos eh, te invito a escribir debajo escribe ejemplos oraciones frases con estos dos verbos, ir e irse yo con mucho gusto voy a leer cada uno de los comentarios y voy a responderte eh, voy a responder o corregir eh, los ejemplos que vas escribiendo debajo es importante que no solo entiendas la diferencia entre estos dos verbos sino que los hagas tuyos es decir que te apoderes del español y de estos verbos y que comiences a utilizarlos de manera correcta bueno si te gustó este video, deditos hacia arriba dale me gusta compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están estudiando y están aprendiendo a hablar español suscríbete al canal de youtube ya que en el canal de youtube comparto todos los videos en vivo y los videos que voy publicando cada semana también dale me gusta y sígueme aquí a través de facebook ya que de este modo te vas a enterar de las publicaciones y vas a estar al tanto de cuando estoy en directo como en este momento. Sin más, te saludo. Espero que pases eh, un buen domingo y un buen inicio de semana. Y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, ñe. Chao.